Vamos a hacer ahora un breve recorrido desde la vista que tiene la persona que complementa una encuesta y posteriormente desde la vista que tiene quien realizó esa encuesta, ese formulario. Vemos que acá hemos llegado a este formulario, bien porque estaba inserto en una página web, en un sitio, en un blog o porque nos llegó a nuestro correo como invitación. Vemos el título y primera cuestión me informa de que me ha identificado como usuario de la institución. En este caso, porque el formulario está generado desde una institución que tiene Google Apps. Si fuera un formulario generado por un usuario eh, con su cuenta particular de Gmail, no, no tendríamos esta posibilidad. Vienen a continuación una cabecera que me sugiere que mire el siguiente vídeo. Voy al vídeo, lo voy a, a visualizar. Es un video de YouTube que me aporta una determinada información. Una vez visto el video, voy a ir contestando, voy a contestarlas. Bien las preguntas. Tiene ocho pares de patas, no tienen antenas, por lo tanto son los insectos. que Tienen tres pares, cuatro los arácnidos, tienen antenas y estos tienen queríceros, Y esta de casilla de verificación o multiple choice que es una forma de presentar esta pregunta, tienen ocho patas, tienen quelíceros y tienen exoesqueleto que no figuraba en la pregunta anterior. Si pulso en recibir una copia de mis respuestas y pulso en enviar, lo voy a mantener, será una copia que recibiré en mi correo electrónico de lo que yo conteste. Como el Formulario se ha configurado de esta forma, yo puedo ahora ver las respuestas anteriores, puedo modificar mi respuesta si creo que eh, tal vez me he equivocado, o puedo enviar otra respuesta nueva. Si quiero ver las respuestas anteriores, me va a salir un resumen de las respuestas que ha dado la gente a las mismas preguntas. Si quiero modificar mi respuesta, veo que lo que aparece es... Lo que yo había contestado para poder modificarlo. Y si lo que quiero, voy a abandonar esta página, lo que quiero es enviar otra respuesta, me sale el formulario, pero en blanco. Bien, ante esto, ¿qué ha visto mientras tanto la persona que generó, o qué puede ver la persona que generó el formulario? Aquí tenemos el formulario y aquí tenemos una hoja de cálculo asociada que tiene el mismo nombre y le añade respuestas. Si yo veo esta hoja de acá directamente lo que voy a ver es el número de intentos que se han producido, cuándo se han producido, quién los se ha realizado en cada caso y las respuestas a cada una de las preguntas. Esa sería una forma de visualización. Si quisiera obtener otra visualización, la visualización de resumen, pulso sobre el formulario y al ver el formulario me carga el formulario y podría ver las respuestas. Tengo seis respuestas y en vez de pulsar en ver la respuesta, me mostraría la planilla de cálculo, puedo ver el resumen de respuestas donde tengo el mismo resumen gráfico que se demostraba al usuario. También puedo, desde aquí, decidir que ya dejo de aceptar respuestas. A continuación, me sale que este formulario se ha desactivado y ya no acepta respuestas, y qué ocurriría con un visitante que fuera a ver el formulario, vamos a intentar recargarlo, vamos a recargar el formulario, ver el formulario publicado y vemos que lo que le aparecería sería una información de que ya no acepta respuestas, tenemos aquí un link que solamente veríamos porque yo estoy eh, accediendo ahora mismo con la misma cuenta de la persona que ha editado el formulario, que me permite reanudar la recogida de respuestas. Entonces pulsándolo, vuelvo aquí a las respuestas y me pregunta si quiero reanudar la recogida. Y digo, sí, desaparece el mensaje y entonces lo que ocurriría es que el formulario que teníamos antes publicado nuevamente vuelve a admitir respuestas.